Lecciones de Un Curso de Milagros, esta grabación es para ti, con mucho amor, de la Comunidad de Living Miracles. Continuamos con la lección número 177, el repaso de las lecciones 163 y 164. Recordemos la bella oración que Jesús nos enseñó en la introducción a este repaso y también la importancia del pensamiento central que este repaso tiene. Padre nuestro, afianza nuestros pasos, aplaca nuestras dudas, aquieta nuestras santas mentes y háblanos. No tenemos nada que decirte, pues solo deseamos escuchar tu palabra y hacerla nuestra. Guía nuestras prácticas tal como un padre guía a su hijo pequeño por un camino que éste desconoce pero que aún así el Hijo lo sigue, seguro de que está a salvo, porque su Padre le muestra el camino. De este modo es como llevamos nuestras prácticas hasta ti. Si tropezamos, tú nos levantarás. Si se nos olvida el camino, sabemos que tú siempre lo recordarás. Y si nos extraviamos, tú no te olvidarás de llamarnos. Aligera nuestros pasos ahora, de modo que podamos caminar con mayor certeza y mayor rapidez hasta ti. Y aceptamos la palabra que tú nos ofreces para unificar nuestras prácticas, a medida que repasamos los pensamientos que tú nos has dado. Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. He aquí el pensamiento que debe preceder a los pensamientos que vamos a repasar. Cada uno de estos clarifica algún aspecto de dicho pensamiento o contribuye a hacerlo más significativo, más personal y verdadero, así como más descriptivo del santo ser que compartimos y que ahora nos preparamos para conocer de nuevo. Solo este ser conoce el amor. Sólo sus pensamientos son perfectamente congruentes. Solo ese ser conoce a su Creador, se comprende a sí mismo y goza de un conocimiento y amor perfectos, así como de un estado de unión constante con su Padre y consigo mismo. No practicamos sino una antigua verdad y le recordamos al mundo que está libre de toda ilusión cada vez que decimos, Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Con esto damos comienzo a cada día de nuestro repaso, con esto empezamos y con esto concluimos cada periodo de práctica. Y con ese pensamiento nos vamos a dormir para despertar con esas mismas palabras de nuevo en nuestros labios y darle así la bienvenida al nuevo día. Todo pensamiento que repasemos lo envolvemos con ese y utilizaremos dichos pensamientos para mantenerlo firme en la mente y claro en nuestra memoria a lo largo del día. Y así cuando hayamos terminado este repaso, habremos reconocido que las palabras que decimos son verdad. Y en nuestra lección de hoy, repasamos los siguientes pensamientos. Dios es solo amor, y por ende eso es lo que soy yo. La muerte no existe. El Hijo de Dios es libre. Dios es solo amor, y por ende eso es lo que soy yo. Ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Dios es solo amor, y por ende eso es lo que soy yo. Amén.